Hola, soy Floribet. En esta ocasión, a petición de ciertos seguidores, les voy a mostrar parte de mis trabajos en cartón, lata, papel y plástico. cuando suba un nuevo video De esta forma les mostré parte de mi trabajo para complacer a diferentes seguidores. Esperando que les guste, nos vemos en un próximo video. Bendiciones.